Desde hace relativamente poco tiempo, Google premia a los autores de los contenidos mostrando su cara en los resultados de búsqueda para diferenciarlos de su competencia. Por ejemplo, si buscamos SEO Málaga, podemos ver aquí a alguien que está haciendo SEO por la cara. Si buscamos SEO Andalucía, podemos ver también aquí a alguien que hace SEO por la cara. Y si buscamos SEO España, podemos ver varios que hacen se por la cara. En cualquier caso conseguir esto es relativamente sencillo, solo tienes que tener un perfil en Google Plus con tu avatar, con tu cara, y desde tu perfil en Google Plus indicarle cuál es la web en la que eh, creas los contenidos y desde esa web que creas los contenidos poner un eh, link a tu perfil de Google Plus. Se puede explicar mejor, pero no se puede explicar mejor en un minuto.